Advertencia este video tiene spoilers de Deltarune. Bueno bueno, pero ¿qué tenemos aquí? Quien decidió irse por tres meses sin avisar, tu canal terminará muriendo rata pudrefacta. Cállate mierda, que ya he vuelto. Oh. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Acaso es Undertale 2? ¡Guau! no puedo esperar por jugar. Se ha detectado una amenaza. Que he dicho que quiero jugarlo. A ver, voy a crear a mi bonito personaje. Mucho, mucho más tarde. Ok, eso fue decepcionante. ¿Ustedes qué opinan? No importa. He sido el mejor en Undertale, seré el mejor aquí. A ver eso no es justo, me dolía la cola y el teclado no funcionaba, mi celular sonaba y se quemaba la casa del vecino, intentemos de nuevo. Bueno por fin llegué al jefe final. Oh Dios mío lo complete. Wow. Creo que voy a llorar. Bueno me voy a dormir. ¿Pero qué? Porque no puedo controlar el teclado. Espérame en qué haces. Ah, ah, ah, no, espera un segundo, esto es más sangriendo que ojos. ¿Pero qué? Ah miren habrá capítulo 2, bueno al chile me voy a volver a ver anime en mi cueva friki por 2.800 años más. Sube video la red put. ¿Video? ¿Video? Acierto ah, que tenía un canal de Youtube. Bueno supongo que no me queda otra que subir un video de esta wea de Deltarun. Ejem, así es y es. El perro de Toy Fox por fin se decidió a hacer Undertale 2, y como era de esperarse el fandom se volvió tan loco que ya hay memes que hasta teorías de conspiración. Yo solo espero que no vuelvan los shipeos culeros. Oh, no. Oh, no, no. Y luego nos dicen tóxicos y la gente termina odiando al juego. Y la cosa más importante del capítulo 1 de Deltarune es que es GRATIS, así es, g r a t i s R lo pueden descargar en la descripción, o tan solo vayan a, Deltarune.com. Y en mi sincera opinión el juego es una maravilla, pero claro no me hagan caso porque a fin de cuentas, soy solo un puto fanboy que nunca encuentra defectos en esto. Y eso, sinceramente no tengo nada más que agregar, eso es todo de lo que pude hablar. Sin embargo quiero añadir una cosa al video, más que nada porque esto se me queda corto, y quiero agradecerles a todos por llegar a los 8000 subna mentira, quería agregar que mi predicción dice que el capítulo 2 va a salir en navidad. ¿Qué por qué? Pues la parte 1 salió en Halloween y eso es un día festivo, y por eso supongo que saldrá en navidad, además de que solo queda un mes para esta misma. Bueno, gracias por todos sus comentarios de apoyo. Nos quiero, pal.